Hola, buenos días. Bueno, día dos. Entonces ya lo que he hecho, he, he llenado eh, la parte que tenía que llenar con hormigón. Tuve No había comprado eh, sacos suficientes, así que tuve que hacer una... Eh, usar otros sacos y mezclarlo con, con chinas y bueno... Pero bueno, total que ya lo tengo más o menos como lo quería. Eh, el próximo trabajo es voy a quitar esto. Eh, dejarlo bien. Mm, todavía se tiene que secar. Hace mucho frío, así que no se, se seca eh, rápidamente, pero no pasa nada. Y luego empiezo con el banco. Voy a crear el banco de ladrillos y ya tengo el plan de mi banco y luego allí voy a hacer el fire pit y todo pero primero el banco y tengo que comprar eh, eh, ladrillos para el fire pit ladrillos más bonitos y también allí voy a hacer un, una barbacoa así que tengo mucho trabajo por hacer pero bien vale poco a poco no se hace todo bueno, como veis, eh, he empezado con los ladrillos. La idea es, es una doble fila de ladrillos. Esta es la parte de atrás del banco. Luego voy a poner aquí, aquí, otra fila. Y es la parte delantera de, del banco. Y luego voy a usar eh, madera para los asientos, una madera eh, gruesa, una tabla, tablas de madera y luego esta parte, todo esto lo, lo voy a tapar con, con, eh, con lo, las mismas baldosas del suelo. Voy a ponerlas en, en el banco también o, o algo parecido o algo con un color distinto para darle un poco de no sé para que resalte un poco el, el, la diferencia. Eh, todavía estoy pensando en cómo, cómo hacer eso. Creo que lo, lo voy a hacer de forma redonda. Y también estoy pensando en taparlo con, con baldosa también. Chaparlo con eh, baldosa. Porque mmm, estaba pensando en hacerlo de ladrillos ladrillos bonitos, pero no creo que haga falta. Yo, yo creo que puedo hacer, puedo hacerlo con, con baldosas y va a salir muy bien, va a salir muy, muy bien. También he visto aquí, aquí, en esta zona aquí, voy a hacer un horno barra balbacoa y he visto hoy hoy un sistema para tener como un eh, es un horno y también barbacoa todo todo en, en uno entonces voy a hacer eso porque parece muy muy fácil y muy útil muy útil entonces ya es, es la es la, el espacio que tenemos todo ya ya listo no sé si se ve a ver. pero es, es un una parte aquí que tenemos no sé si lo, lo, lo voy a hacer un poco más ancho no sé voy a pensarlo a lo mejor no a lo mejor no hace falta sí yo creo que con eso voy a tener todo sí sí y claro que va a tener una chimenea y todo así que día 3 día 3 He parado, me, eh, tuve que parar porque no tenía más pasta. He usado toda la pasta que compré para hacer el, el banco aquí. Porque no tenía pasta suficiente. Pero ahora, bueno, voy bien, voy bien. Entonces eh, tengo que ir eh, el martes. Tengo que ir a pedir más, más pasta. Más mortero, se llama mortero. Eh, Morte y seguir. Luego las baldosas las voy a comprar de Rico Depot. He visto aquí, allí, eh, unas baldosas que son de exteriores, eh, pero no, no muy caras, no muy caras, porque es todo esto, todo esto que, que es esta parte. Voy a eh, poner baldosas nuevas. Joder, tengo que mover eso y me da miedo. Eh, todo esto más allí abajo también. Y también tengo que aquí, tengo que levantar un poco esta parte porque el agua va directamente a, a, hacia la, los cimientos de la casa y no, es, no, no está bien. Entonces voy a tener que levantarlo un poco para que caiga el agua... Por el centro, otro trabajo grande. Pero poco a poco se hace, ¿no? Poco a poco. Vale, chicos, día 3. Hasta luego.